Bienvenido y bienvenida a las cápsulas Formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Javier Ramos, asesor del Área de Marcha Nórdica de la FEMME, responsable de formación del Comité Andaluz de Marcha Nórdica y árbitro nacional de esta modalidad deportiva. Hoy vamos a hablar de reglamento de competiciones FEMME, en concreto de aquellos aspectos en la ejecución técnica de nuestro deporte y los errores que pueden conllevar sanción en las competiciones. En primer lugar, atendiendo a la definición de nuestro reglamento, la marcha nórdica consiste en andar con unos bastones especialmente diseñados para el desarrollo de esta actividad física, con el objetivo de optimizar el esfuerzo físico realizado en el movimiento biomecánico de nuestro cuerpo al andar y, por tanto, respetando el movimiento natural de caminar. El epígrafe 5 de nuestro reglamento establece la ejecución de la marcha nórdica, con 10 puntos clave. En todo momento un pie y el bastón de la mano contraria del marchador mantendrá siempre el contacto con el suelo. El apoyo y empuje de los bastones se efectuará siempre en diagonal. El bastón debe clavarse asiendo firmemente la empuñadura y siempre en el espacio comprendido entre los dos pies, entre talón y la punta. La fase de impulso, movimiento del brazo hacia atrás, la mano rebasará la cadera liberando la empuñadura antes de ir hacia adelante. La fase de recobro, movimiento del brazo hacia adelante, el codo rebasará el torso antes de ir hacia atrás. El pie de avance debe contactar primero el suelo con el talón. No está permitido bajar el centro de gravedad del cuerpo flexionando a ambas piernas. La pierna atrasada deberá ir estirada totalmente antes de que el pie pierda el contacto con el suelo. No está permitido ninguno de los siguientes supuestos. Correr, saltar, deslizarse, obstaculizar el paso, arrastrar los bastones. El gesto técnico de la marcha nórdica no permite la oscilación de la cadera en el plano frontal y su flexión excesiva. Nuestro reglamento establece 10 errores técnicos que son sancionables con tiempo extra o incluso con la descalificación si no se corrigen durante la marcha. Vamos a ver estos errores. Error 1. Pérdida de contacto. Error 2. Falta de coordinación. Error 3. Bastón vertical. Error 4. No agarra el bastón. Error 5. Clava bastón delante o detrás. Error 6, no pasa mano. Error 7, no pasa codo. Error 8. No talona. Error 9. Pierna flexionada. Error 10, oscilación de cadera. Cuando un competidor comete alguno de los errores técnicos descritos y un árbitro así lo ve, se sanciona con tarjeta blanca. Las tarjetas son acumulativas y tres blancas suponen directamente una amarilla con dos minutos de penalización. Otra tarjeta blanca, o una amarilla directa, supondría la segunda amarilla, con seis minutos de penalización. Y otra más blanca, la quinta, o una nueva amarilla, supondrían la tarjeta roja, descalificación del marchador. Hasta pronto y no olvides consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña.